hola amigos del pescador cómo están hoy queríamos mostrarle algo de cañitas de peje eh, siguiendo siguiendo la temporada eh, primero mostrarle que ingresó nuevamente se había agotado el combo shimano fx la caña fx en 4 metros 10 con eh, vienen en combo con un tricito de fx 3000 eh, esto estaba bárbaro como para pescar en el río, en la laguna, de costa, embarcado, es muy versátil, lo puedo usar en distintas, en distintas situaciones de pesca eh, bueno, comentarle eso, comentarle que ingresaron algunos modelos nuevamente la Vengeance Arte, eh, también en Shimano eh, bueno, una clásica que sigue ingresando todo el tiempo es la Sojón eh, otro modelito de, de Shimano junto con Shimano ingresaron algunas cañitas de, de, de spinning como la sensitive eh, con una, una muy linda estética una caña en 4,50 metros que mantiene la rigidez eh, más allá de, del largo eh, acá tenemos otro modelo de Spinning por ejemplo la extreme en 420 también es una caña potente y son cañas que no son caras para, para la calidad de caña que son bueno más allá de Spinning Shimano comentarle algunas otras marcas como el modelo la marca Lexus este es un modelo por ejemplo que viene para rotativo eh, es un modelo que viene con más cantidad de pasadilos, más chicos eh, es una de las pocas que viene para rotativo eh, bueno, la marca Surfish, también el modelo Cronus eh, de bando, algún otro modelito también son cañas potentes como para el río y después bueno, nada Además está decirle que tenemos más marcas, tenemos marca Caster, XFish, Suricobo, eh, Dech eh, Hay distinta variedad en, en distintos gustos, más dura, más blanda, más corta, más larga. Eso cualquier cosa nos consulta. Tenemos cañas también de peje en tres tramos. Eh, así que bueno, cualquier cosa tiene los datos al pie de, de, de la pantalla, nos escriben y nos vamos a asesorar de la mejor manera. Así que nada, nos esperamos.